Esta aparente araña gráfica es sólo una ficción, porque en realidad se trata de un cruce gráfico entre el oro abajo y el eurodólar arriba, en el que se quiere demostrar el decoupling entre ambos instrumentos, pero que también se ha estado reflejando a lo largo de la historia bursátil hasta esta etapa final del liderazgo económico americano, donde todo lo que estaba desacoplado se movía en la simetría de precios, Tal como lo estamos viendo. En el eurodólar la figura corresponde a un engaño teatral que aún le queda por cumplir la última de las funciones. Es que la pata derecha de ese supuesto HCH se sube en el escalón alcista, a pesar de que los patrones le indican que es bajista. Por tanto, el 1% 3760, que corresponde al cierre del gap, está garantizado, y eso a pesar de la única y visible divergencia bajista, como hasta el rabo todo estoro, movimiento al alza hasta esa cifra, para luego volver a descender a los mínimos. En el oro todo lo contrario, para julio lo debemos ver en la cima, porque para ello agosto es brillante, como el amarillo más lúcido, y su influencia comienza a finales de julio, aunque el calentamiento de motores comienza alrededor del 14 de julio. Ya ha cumplido con todos los requisitos a la baja, y la crisis sudamericana, que parte de Argentina, hace acopio de valores refugio, para pasar a un buen recaudo las tormentas que se acercan ese doble mínimo en el preciado metal es una señal clara de que comienza el trasvase de lo variable a lo fijo y es que señor mío donde manda capitán que se aparte el marinero aquí vemos el euro dólar en gráficos diarios en una segunda opción a violar los límites de los labios del gap a los que se dirige para introducirse en su boca y hacerla callar en pocos golpes rítmicos preparando largos Sí, pero con el objetivo señalado. Si el euro dólar nos va a dar una sorpresa, no menos el Dow Jones, que con una impronunciable figura deja tras de sí una estrella en la apertura del domingo noche a los pies de un hammer y al borde de una sobreventa, en la que se dispone a descontar no menos que buena parte del cuerpo. Ya en los aledaños de los 30 minutos, y a pesar de no haber divergencias, la apertura de posiciones largas sin una doble señal clara es arriesgada, es solo especulativa, esperando un retroceso, que de momento no muestra señales técnicas claras. Y es que el cuerpo de la onda 3, que ha superado la proporción del 2,618 del primer impulso, nos puede estar indicando dos cosas. Un retroceso a la zona 15558, que es lo más lógico, o un avance al 15918 que es menos probable. En cualquiera de los dos casos, preferiría hablar de estar fuera hasta que las señales de que el paciente ha finalizado de desenvolverse de su infarto y quiere recuperarse. Tal vez no quiera ni lo uno ni lo otro. Y es que lo otro, por no ser imposible, de que se acerca nuevamente el mes de febrero y la desinversión en Estados Unidos está provocando un recorte debido al aplazamiento que se realizó en noviembre del año pasado sobre el nivel del techo de la deuda yankee. Eso vuelve a estar presente en breves días. La clave ahora es prudencia máxima.